Anoche te vi, hice así un esfuerzo para aguantar hasta Pero las vez, 9 y cuarto, grosso. 9 y 20. No hable de lampe, qué cosa. Eh, sí, lo estabas esperando a, a Yucra, no sé si llegó sí, al llegó final. Finalmente. ¿A qué hora llegó? A menos 5. No, llegó, no. Yo estaba ahí 20, 20. 20 y decía... Es ¿qué que rato estuvo muy 10? bueno eso. Tengo un poco, si quieres te puedo mostrar. Sí, me encantaría, ya. me encantaría. No lo vi, me lo perdí y generaste expectativa y yo dije, bueno, ya, es que me caí. Seiscientos y tantos mil dólares le dieron al poche. Qué bárbaro. Está increíble. Pero partamos la cosa de una manera más... Ahí está, 654.605 hasta el sueldo de agosto. ¡Qué locura! Ahí está la deuda, de, es decir, el dinero que él prestó o no está incluido ahí. Ahí está. Que son como 200, ¿no? Dicen 200. O sea, esa historia de los departamentos también. Qué buena noche, que está, ¿no? Qué bárbaro. También te lo tengo. Qué tengo todo el, que 7, a, el 8B. ya estaba todo loco. listo. Qué bárbaro. Tenían todo rayado. Todo rayado. Solo faltaba que digan quién va a ser el churrasco, digamos, ¿no? Pero pagaron la primera cuota de 200 y pico. Ya te voy a contar. Lo que pasa es que quiero partir un poco más festivo. Dale, vamos. Eh, así entrena la selección de, de Senegal para el juego del sábado. Que después vamos a hablar de eso. Eh, y así entrenan los nuestros. Mirá, las imágenes de, de cómo entraron los nuestros es, es nuestra, ¿no? De todas maneras. El productor me dijo, Esa es nuestra, sí. Pero bueno, era nuestra, ya es parte de, del mundo artístico. Míralo. a la gente que está en la radio, que nos está escuchando. Eh, los, eh, Pero ustedes, Los senegaleses... Por favor. Los senegaleses eh, Parece que una, tienen un coreógrafo, una ¿no? danza, claro. Una danza, danza una... impresionante. Además, la intensidad. Mira el folero de Chumacero, ¿no? Y el otro. Mira, esos, claro. ¿no? La armonía de los movimientos. Eso es... Eso. Yo, yo alguna vez dije, traigamos un coreógrafo del gran poder... Y, y, y entrenamos nuestros equipos. Bueno, mira oh. Este no pasa mirá. ni auki-auki, hermano. No, ¿Ah? hermano, mira esas piernas. Parece una yuca pelada. Este no les da ni el sol de flojo Que no entrenan, ¿no? Qué loco. Qué tremendo. Bueno, en fin. Ya está. ¿Te puedes dar cuenta, no? Ahora mirá. sí estoy más nervioso para el partido del sábado. <risa> no, <risa> no, después de mirar esto, <risa> no, o sea... No, olvídate, ¿eh? olvídate, Míralo. Qué gana que le pone. Dios mío. ¿No? Ay, Dios mío. Es, bueno, es, vamos a partir, ¿le parece eh, Queríamos entrar con eso Para darle un poco Ante las elecciones de este caballero, estoy hablando del presidente Gary Soria prometía esto Vamos a recordar, porque estos no aguantan un archivo Señores, Queridos hinchas, soy Gary Soria Arquitecto de profesión Y si ustedes me lo permiten En la asamblea de socios Candidato a la presidencia De nuestro amado Jorge Cervantes Quiero informar a toda la afición Bilstermanista que mi persona junto al grupo empresarial multidisciplinario con el que estamos trabajando, tenemos garantizado el millón y medio de dólares para invertir en nuestro club Bilsterman la primera semana si nos toca asumir la presidencia. A este millón y medio de dólares se sumará otro millón y medio de dólares para darle un estos recursos estarán a disposición de nuestro bien al 0% de interés. Quiero ser enfático en esto. La inversión que se realizará para salvar de esta crisis a nuestro club es al 0% de interés. Queremos inyectar recursos... Decía tengo un millón y medio. Sí. Y si hace falta tengo otro millón y medio. Tres millones se comprometió. De acuerdo. Eso fue en la campaña, ¿no? La campaña. Y, y por eso que lo sacaron a Mario Guamán. ¿De la carrera? De la carrera. Porque los gurkas, que ya te vas a dar cuenta, esos seres indeseables, ¿eh? Eh, Lo hicieron firmar, que se retiraba de la carrera. Mirá vos lo que le ha llegado a esto. Para el señor Gary Exxon Soria Lazarte, el multimillonario presidente de la institución Cochabambina. Sí, para Gary Exxon Soria, propietario de la oficina número uno, el central... Park, el edificio donde vive. Segunda notificación, deuda y mora. El edificio central, Par ubicado en la zona Tupurara, ¿Tupuraya? Tupuraya. Distrito 12, subdistrito número 15, Manzana 30, calle Antonio Guijarro, esquina Mariano Melgarejo, de la ciudad de Cochabamba. Al entenderse que la oficina número 1 del primer piso de su propiedad se le notifica por segunda vez que debe expensas de junio por valor de 421 bolivianos. No. Más sumora por incumplimiento de pago hasta el 10 de julio, despensa por 421. Más sumora. ...del 10 de agosto de 100 bolivianos... ...expensa de agosto de 4 a 21... ...más sumora por incumplimiento de pago... ...hasta el 10 de septiembre... ...100 bolivianos y 200 bolivianos... ...por inasistencia a la asamblea... ...del 1 de julio del presente año... ...dando un total de 1.763 bolivianos... ...y acogiéndonos al reglamento interno... capítulo de derechos, obligaciones y prohibiciones... ...artículo 17, obligaciones... ...según libro de actas... ...constado en asambleas del 1 de julio del 22... ...se le solicita cancelar sus pendientes... ...recordándole que debe cumplir... ...con sus obligaciones a las que se adjudicó de libre voluntad al adquirir su inmueble. Agradeciendo su comprensión y cooperación, me despido. Gracias por su atención, licenciado MBA Samuel Flores Guevara, administración del edificio Central Park. Qué locura, qué locura. Hagamos una vaquita, 1763, hermano, hermano. pasamos el sombrero. Yo y donde ahorita... vivo trato de estar al día, pues imagínate, le ponen ahí moroso pastel, Olvidate. le sacan una foto, me chapan y estoy listo. O sea, uno tiene que cuidar la forma, ¿no? Totalmente. Pero viejo, 1.763 bolivianos, un tipo que tiene 3 millones para invertir. Supuestamente. Oye, ¿cómo no vas a tener 1.700 bolivianos? Hagamos ¿Te puedes vaca, dar cuenta? Hagamos una vaca, qué locura. Eh, ¿Y este es ¿Te recuerdas que mostramos los cheques? Oye, pero ahora? este es de ahora, de, ¿De, a, ahora? de anteayer. 20.09. Qué loco. Sí. Qué loco. Qué tremendo. Es terrible. ¿Te recuerdas que aquí mostramos los cheques de los mil Recuerdo. Él salió a decir... En el Chapare, cuando fue a hacer eh, una escuela de fútbol, que nadie le cree, ya. Ya, eh, que era una mano negra. Pero no, no explicó si los cobró o no los cheques. Claro, la mano negra que difunde que estuviera. El los hermano cheques. de él cobraba los cheques. Fácil. O sea, fácil. O sea no ha puesto un mango el tipo. ¿Te, tremendo. Tremendo. ¿Te puedes dar cuenta? Qué tremendo. Eh, es, es realmente increíble. ¿A dónde voy eso? Eh, que la gente. Eh, mucho, mucho miente. ¿Me entiendes? Eh, ahora te voy a mostrar esto. Ayer hubo una conferencia de prensa. Ah, no, pero antes, lo que tú me, me decías. Mirar los departamentos. Esta era la deuda que tenían con los futbolistas. ¿De quién eh, es el edificio, primero? De un constructor. ¿No es del señor, del presidente Virste. No, no, no, no, para nada. Este es, por ejemplo, el señor González. Tiene un edificio. Ya. El señor amoroso, presidente del club. Entiende que puede hacer un buen negocio con él yeah. para solucionar los problemas de deuda. Ajá. A los futbolistas se les debía alrededor de 800 y tantos mil dólares a estas personas. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Hace un contrato de compra de estos departamentos. Ya. Yeah. El amoroso, el Grover, yeah. el Grovercito. El expresidente. El expresidente. ¿Qué es lo que hace el Grovercito? Da la primera cuota de 230 mil dólares. Uh -huh. Y paga la primera cuota, es decir, el adelanto, y paga la primera cuota. Se hace cargo este súbdito del de club, no paga la segunda, no paga la tercera, y la cuarta también está en mora. Por tanto, el contrato que tenían, la, la compañía constructora lo da por finiquitado. ¿Por incumplimiento de pago? Sí, señor, te lo he dicho. Y ahora la constructora debe devolverle a Wisterman, los 230 mil dólares. No sé si se los va a devolver, porque hay una multa, una penalidad por romper el contrato. Y no se sabe cuándo, si es que se los devuelve. Si es que se los devuelve. El tipo no quiso pagar para recuperar los 230. De acuerdo. ¿En, dónde, en qué eh, esquema entran los jugadores? Ya. Ramiro Bellivian... Sí. En el 7A ya tenía su departamento. Ahí le, habían debían, dado, ahí un, le debían plata. Por, ahí está, 93 metros cuadrados. Ya. El precio del departamento era 79.288 79, dólares contra, costaba el inmueble. Él tenía una deuda con el club de 83.727. O, sea, o sea, encima le debían otros 3.000 más a él. Digamos. Le 4, daban 000. el departamento y, y más 3.000. Y le pagaban mil. las 4 lucas. De acuerdo. Cristian Chávez. El Poch. El Pochi pide dos departamentos, el 6A de 93 metros y el 5C de 67. Uno costaba 79.288, que son los más grandes, y el otro, que debe ser de dos dormitorios, 57.570. Es, la deuda del Pochi era 164.047 por tema de sueldo. ¿Ya? Claro. ya, estos son unos, los, estos son 130, los, más la más plata que dicen que le iban a dar 40 en fierro y dos departamentos, 8 y 6 serían 140, te quedan más o menos unos 25 mil dólares, de acuerdo. ya, en más intereses se hacían los 40, que dice él que le dijeron que vayan de Campero a recoger unos fierros, y Campero no tenía idea. ¡Qué tremendo! O sea, campero es la empresa que vende fierro. Sí, que Fierro también, de construcción. Eh, sí, en determinado momento el señor Campero fue el presidente de la institución. Es más, le hace publicidad al club. Ajá. Le pone Campero en la, en la polera. ¿Me entiendes? Ya. Bueno. Después, Moisés Villarroel. Ese sí que es un vivo. <risa> es verdad. ¿Eh? Ya me doy cuenta, sí. Ese es el, el departamento 2A, 93 metros. Ese costaba 79.288, cuando el club le debía solo 30. Bien es un, un, un previsor no un previsor digo previsor. estos no me van a pagar entonces, iré cobrando yo digamos ¿no? después Exxon Pérez 4C 67 metros 57 mil eh, y ese le debían 51 mil el club o sea con 5 mil más que vamos arreglado el Maxi Ortiz se va y se cambia al 4A 93 metros, 79 mil, ese es otro previsor, solo le deben 47 mil 110 y él había optado por un departamento de casi 80 mil dólares. José Vargas, este buscó el departamento más grande, 106 metros, en el quinto B, ese costaba 90 mil y el club le debía 46, es decir, le quedaba debiendo al club 44. Santiago Echeverría, el argentino. ...le debían 32, opta por un departamento de 79... ...hay algunos que le debían mucho... ...después aquí aparece Soria, no entiendo por ¿Quién qué... ¿Quién es Vladimir Soria? Eh, se supone que debe ser el técnico... ...el ex jugador de Bolívar, de Bilster. ...sí, el ex técnico, bueno, técnico ahora de Bolívar... ...pero no le deben nada y iba a recibir un departamento de 57 mil... El, ...el más es, capo de es, todos... ...es lo que yo no, no, no entiendo, sí. no he podido eh, averiguar por qué... Ahora, ...aparece pregunta, en la lista... ...pregunta, eh, ¿qué pasó con esto? ...esta, esta operación se cayó obviamente... O... Se cayó, le expliqué, por, claro, porque claro, hicieron porque la primera y cumplieron de pago. De Entonces, el club quedó frente a esta deuda de los 800 y tantos mil dólares. Ya. Uh -huh. Que los tiene que pagar. De acuerdo, de acuerdo. Eh, ¿De todos los jugadores? De estos solamente. Bueno, que son unos cuantos, son 8 sí. 10 jugadores. Pero la pregunta que me hago, estoy tratando de acordarme el monto que pusiste al principio del pochi. Tú dices 800 pero si solo al pochi le deben, ¿cuánto era? Ciento y pico. No hay más, no, no 800 pero... y pico. 656 Entonces, mil... 605... Ahí dólares. Está. Al pochi le debe. Solo poche? al pochi. Al más, pochi. Más un millón aquí. Es un millón 600. Qué barba. Más el, eh, el pato. Claro, que son 200 y pico. Tremendo. Más... Eh, no, obviate. Son copos. O sea, el cruz debe 7 millones 500 mil dólares. Una barbaridad. Esa es la plata que deja... Eh, sin pagar el amoroso, el presidente del club. Que el dado. otro día sale a hacer una nota con Yucra y que, y que sí. bueno, y que, sí. y Yucra no preguntó lo que tenía que preguntar. O el otro no le quiso decir lo que le tenía que decir. Pero ahí está, o sea, si no quiere el tipo responderme, yo me paro y me voy, ¿no? Cierto. Eh, sí. No, él me dijo, yo aguanté a ver si me decía algo. A ver. Está bien. Um, pregunta, eh, ¿por dónde sale esto? ¿Hacia dónde va esto? Hacia San José parte 2, digamos. Cierto. Porque son 7 millones. Alguien los tiene que pagar. ¿Lo de San José cuánto fue al final? Eran 5. 5. este cinco. es peor todavía, es un monto más alto. Pero es que allí no había quien se haga cargo en San José. ¿Y aquí? Aquí por lo menos hay gente que se pueda hacer cargo. ¿Tú crees que puede sí, haber algún? Sí, sí, sí. Yo conozco uno. ¿Vos te meterías, por ejemplo, si tuvieras la posibilidad no, de hacerlo? No, no, no, que me voy a meter. No, pero digo, a, ver, a un negocio yo, así, yo, hermano. yo voy a invertir plata de nombre ¿no? Pues para eso me compro dos equipos de voleibol femenino hermano. Nos divertimos, ¿no? Te hago técnico, ¿no? Claro. De un equipo de voleibol. Porque, escúchame... Y, entonces, a estos, y a estos hurcas los mando de masajista. Estos, estos pasivos son... Terrible. imposibles Imposibles. Ahora, yo te cuento lo siguiente. Vamos a suponer que Birster... Yeah. Eh, Clasificar a la Copa Libertadores. Vamos a suponer, si es un caso hipotético, está, claro. está complicado. Llegará a Sudamericana, probablemente. Sudamericana puede, pero, pero, si es que se acomoda. Acuerdo, y no le quitan los puntos, porque le pueden quitar 24 eh, esa, puntos. Ahí está el detalle. Pero vamos a suponer que en el mejor de los casos llega la Libertadores. ¿Cuánto te da de premio Libertadores? Tres millones. Tres, o sea, ni la mitad de lo que están debiendo. Sí. Es complicadísimo. Sí, pero eh, tú cuando tienes dinero puedes negociar. O sea, yo te explico, Claure. Cuando se hizo cargo de Bolívar. Uh -huh. Claudio dice que la deuda del club eran 4 millones. Falso. Porque el final Mauro Cuellar eh, me alcanzó a mí el balance auditado en la renta, en impuestos nacionales, eh, y eh, la, la deuda no era más de un millón, millón cien. Pero era deuda en qué? Donde existían algunos futbolistas y donde había gente que había prestado dinero para pagar obligaciones de la institución. Ya. Estaba la secretaria del club, el mismo Mauro. Dinero que nunca se pagó. Y a los futbolistas, que hicieron? Por ejemplo, Casos, Saucedo y otros más que habían. Los llamaron por teléfono, les dijeron, eh, queremos hablar con ustedes. ¿Cuánto es tu deuda? A mí me deben 100. Ok, toma, doy 30. Pero me firmás el documento ahora. Y si no, vamos a juicio. O sea, ¿qué es lo que haces? Es como los países ricos que compran deuda claro. de países pobres, Así es. ¿eh? el dólar te lo pagan en 20 centavos y Así te es. terminan comprando la deuda. Así más o menos hizo Bolívar. O sea, cuando entra Claure, recibe con un millón y poco de deuda de sí. pasivos. Un millón y poco. Y esa la, salieron, la compra con 300. No gastó más. Correcto. Salieron ahora el otro día a probar el, el, ¿no? el balance, el, el balance etcétera. Sí. Hicieron una asamblea, aparentemente. Uh -huh. Y salió un saldo, un déficit de 3 millones, ¿o cuánto era? Yo la verdad que no tengo presente. 3 millones de dólares. 3 millones y uh -huh. poco, ¿no? Curioso. Lo, lo que pasa es que, o sea, él maneja el club y él maneja la empresa. Ya. O sea, si él va a venir a Bolivia y quiere un avión, pues lo contrata como Baiza. Y viene. Entonces, yo... A él no le interesa si los números son azules o son rojos. Uh -huh. Ese es el tema. De acuerdo. Por, porque, por ejemplo, Bolívar tiene Copa Libertadores, ha ganado 3 millones. Y eso no está. ¿Dónde no está? No está, pues, en, en el informe. ¿No sale eso? No sale. No, dice que es la, la copa del otro año, dice. Ajá, ajá. Pero ya recibieron la plata. No, falta que la jueguen. Ajá. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él maneja el club. Y él cuando se vaya del club, por eso es lo que, hay mucha gente que no entiende. O sea, Claure cree que es el dueño del club. Y que yo sepa, Bolívar nunca estuvo a la venta. Es más, él en los círculos económicos, financieros, él dice que es dueño del club Bolívar, cosa que no es verdad. Él tiene una, una administradora que administra un club que se llama Bolívar y esa administradora se llama Baisa que tiene un capital social, creo que de 120 mil bolivianos. Manejan una institución. Él se hace cargo de los sueldos, se hace cargo de todo el manejo. Lo que entra es de él y lo que sale también es de él. El tema es cuando se vaya Claure, ¿cómo va a quedar? Según el contrato que hay, el señor Claure no dejaría ninguna deuda. Por eso es que cuando en principio... ¿Él recurre, te acuerdas, al presidente Juan Evo Morales? Sí, recuerdo. ¿Y le dice que le cambie el uso de suelo de Tembladerani? Lo no recuerdo. ¿Y el presidente le dice que no? ¿Por qué? Porque el presidente tenía que firmar una ley. Porque ese, ese escenario deportivo se creó, se dio por medio de una ley. Y, y, y usted, más sí. que nadie sabe, sí. eh, por medio de otra ley es que se deroga. Entonces, la alcaldía no podía cambiar el uso de suelo. Era por medio de una ley. Entonces, a me pregunta mi opinión, le digo yo. Un, un, un presidente que ha hecho tantos campos deportivos en el país, no puede destruir uno y destruir tanta, tanta historia, ¿no? Como es este Bradelane. De acuerdo. Entonces no lo firma. Porque ya estaba vendido ese lote. Iban a recaudar algo así como 8 millones. Entonces esos 8 millones ellos los tomaban y se iban a Ananta. Y en Ananta hacían su estadio. Uh -huh. Claro. Pero el estadio iba a ser de la familia Claure, no iba a ser del Bolívar. Como lo es ahora, entiendo. No, porque ahora van a ser un estadio. Pero el ellos este tienen un problema con el estadio. claro, Porque el estadio lo están construyendo en un terreno que no es de ellos. El terreno de Bolívar. Pero para eso se han inventado... Una empresa. Una empresa que va a manejar el estadio durante los próximos 25 años. Qué, qué bien, ¿no? Qué, qué, qué, qué manera. ¿no? Son unos genios sí, sí. Y por eso tiene tanta plata el tipo. El tipo es muy habilidoso. Claro. Ya, y abajo hicieron las canchas de, de, de entrenamiento, pero que son parte de la urbanización. Uh -huh. claro. Entonces claro. yo pago mis expensas y tengo derecho a ir a entrenar. O sea, tampoco eso es del Bolívar, uh -huh. es de la urbanización. Complicado el tema. Se mezcló todo, ¿no? Se mezcló el fútbol con el negocio, con los emprendimientos inmobiliarios y todo lo demás. Eh, me dicen acá que aparentemente Claure sería apoderado del club, ¿no? ¿O ¿Cómo sería eso? Claure es presidente del club. Ya. Su tía es la apoderada del club. ¿Su tía? Claro. Cuando se vende el centro Gran Bolívar, sí. la señora que representaba a la sociedad Baiza, sí. la administradora de los recursos de Bolívar, le vende a Baiza el edificio. Qué loco. Era un millón y medio. hacen el edificio, le dicen a los bolivaristas que le iban a dar un, un, un piso. piso. sí me acuerdo. El pobre Javier Ortuño fue y se emocionó y dijo, le faltaba el piso. Hasta el día de hoy parece que se lo han puesto. ¿Por qué? Porque Bolívar funciona en la casa del papá de Claure. O sea, le pagan alquiler. No, si es, es, es Disculpa, Una maravilla. no... no". ¿Y qué pasa en el Tigre? Algo, algo parecido, ¿no? Hermano, Tampoco está clara la vaina, ¿no? Un millón y medio de dólares le mostramos los chequecitos al millonario. ¿En qué, qué quedó? En, ¿qué se dijo después de eso? Nada. ¿Qué silencio, va a decir? Silencio. Deben tres meses de sueldo. Y el tipo fue hacerles un berrinche a donde supuestamente me habían dado los documentos a mí. Y mentira, no me los dieron a mí ellos. ¿Eh? Fueron otros <risa> Fueron otros, sí. usted sabe que nosotros no guardamos no, la fuente pero y tengo favor, otros más para la más próxima semana que... Perdón uh, Tengo otros para la próxima semana Entonces, en qué él dijo que iba a poner plátano ¿eh? Aquí vino y te farseó Pusimos la nota tuya, te no cuento diga, En mira. una historia, en una cronología que gracias, hicimos gracias, En el programa gracias por hacerme eh, eh, Vino a verlo el gringo Te acordás ese día que te dijo, me he gastado 20 mil dólares Y ¿en qué se va a gastar 20 mil? ¿De dónde lo sacó? Para empezar el tipo cobró un millón y medio de dólares. Hasta ahora no ha puesto un peso. Y el club debe ya dos, tres meses de sueldo. O sea, cualquier yesca puede ser presidente del club. Yo me la perdí, mi hermano. No, tú estás en Mojocoya. Esta era mi no chance. Mojocoya yo hubiera no tenido que, que prestar esa corbata eh, <ríe> para haberme la puesto yo y haber jurado como presidente. ¿Qué tal? ¿Ah? Eh, era el empleado de la federación. De Salinas en particular. ¿no? Sí. Claro. Hermano, yo te digo, con, yo cuento la historia del desayuno. Yo me siento tomar el desayuno. Bueno, yo estaba sentado yendo a Santa Cruz y llega eh, el finado y se sienta conmigo. Y los tres, ellos, el bailador, él y otros más, se van a otra mesa. Ya. Porque lo que, al final lo que teníamos que conversar no tenían por qué escuchar. Claro. Eh, y después se levantan ellos. Yo ya había pagado mi café. Porque vos sabés que vos te parás y lo pagás. Y ahí Salinas. Pide la cuenta de él, porque él había él la com comía una cosita, hizo un café. Un tipo muy meticuloso. Y llegan ellos. Sin vergüenza, pero total, papá. Mm. ¿Sabes qué? Le pusieron las facturas. Para que las pague él. O sea, no tenían un mango ni para pagar desayuno. Uh -huh. O sea, ¿te puedes dar cuenta? Ahí yo ese día los miré y dije yo. O sea, por lo menos por decencia para un café. Es verdad que el café en el aeropuerto vale 28 pesos, que es un robo. ¿Eh? ¿Me entiendes? Sí. En Santa Cruz vale 28 pesos un café. Es un choreo. ¿Ya? Pero... Aquí vale 18, aquí en La Paz. Vale más barato. Claro. Aquí en el café de, de, del aeropuerto. Pero es un robo, 28 bolivianos, hermano. Con eso alcanza para que comamos tres aquí en el restaurante del, del canal. ¿O no? Es verdad hoy eh, día eh, está eh, bueno el almuerzo entonces. ¿sí? es hoy? sopa de pollo sopa de pollo, buenísimo eh, bueno, me voy ¿qué otra cosa más? Eh, ah, señor. espérame. este es un escándalo que sos periodista mira, ver, estaba dale. la conferencia oh. de prensa ya está le salieron a decir que el pochi lo que dije hace dos años que futbolísticamente el tipo ya no está porque está lesionado sí ya está pero la culpa la tienen ellos ¿por qué? porque ellos le, le hicieron contrato bueno, vamos a ver mira, esto pasaba en la conferencia de prensa estaban los médicos esa es la prima del presidente. Uh -huh. Lo quiso impresionar a todo el mundo con el escotti. Escucha. Empresa, no. Eh, ¿Por, no por, por, favor, por favor, por favor, compostura, colegas. La mierda se está botando, por favor, por mierda, compostura, compostura, colegas, votando, por favor. Por favor, colegas, con postura, por favor, queridos hinchas, queridos hinchas, con postura. Los doctores después de haber dicho que el pocho ya se podía parar. Por ¿Eh? favor, con postura. Espera. Y aquí aparecen los gurk. Decime, ¿qué hacen los gurk en una conferencia de prensa? ¿Eh? Después te vas a dar cuenta que la doctora va y se pone al otro lado. Mirá, ahí está el colega. Escucha, y ve. Todos esos Encapuchados son todos los burkas que van a la conferencia de prensa. Eh, míralo este. A ver, ¿qué tienes que decir? qué te México? O este está chupado, o está volado, o no sé qué pasó. Estos están acostumbrados, esto le pegan a las policías mujeres en el estadio. ¿Te recuerdas que te he mostrado? Sí, sí. Le pegan a los policías varones en el estadio. Y ahora le quieren pegar a los periodistas. Pero ahora, ¿qué hacen en la conferencia de prensa todos estos sujetos? hermano o sea. ¿por, ¿Por qué? Porque esto cuentan con el aval de la directiva del arquitecto Yesini. ¿Tú sabes que el Círculo de Periodistas Deportivos de Cochabamba no se ha pronunciado sobre este hecho todavía? ¿El Círculo de Periodistas Deportivos de Bolivia tampoco se ha pronunciado? Bueno, yo los conozco. Cuando me alzaron los Paco a y me metieron preso, ¿sabes qué salió a decir el presidente del círculo? Que había que esperar que la justicia dictamine, ¿te puedes dar cuenta? Y una vez que lo corretearon al muerto ese, ¿eh? Eh, citaba la constitución política y esto y lo demás. Así son, responden por pues, intereses. ¿Eh? Mira, allí están. Mira, todos esos, ¿qué es lo que parecen? Hermano, yo me los encuentro estos en una esquina por la noche y lo primero que hago me saco el reloj. Sí. ¿Eh? Y después, mira, allá está la doctorita mirando el espectáculo. Allá en el fondo está. Y es la chica de la compañía Unitel. Pero lo este. ¿Qué tienes que decir? Semejante ropero, hermano. Complicado. Qué momento, che, qué, qué feo, ¿no? Eh... ¿El pochi va a jugar o no va a jugar? Al final yo escuché ayer una declaración de él, un video, donde decía que él está bien, que se siente bien, que quiere jugar, etc. Claro, ¿qué es lo que quiere hacer la gente sí. de Wisterman? Sí. La gente de Wisterman quiere hacer algo. Míralo, eh, míralo poneme ese primer plano, el plano de este desalmado. Este debería estar en la chiroga. ¡No! Uh -huh. Aparte ni, ni se veía ni bañado el guacho este. ¿Eh? Increíble. Y hay gente por ahí que está hasta pronto variado. Eso es lo más triste. Pero bueno, vamos con el tema. ¿Qué es lo que argumenta eh, para no pagarle? Sí. Le deben 600 mil pico. Él gana 20 mil dólares mensuales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le rescinden hoy el vínculo. ¿Hoy? No, te digo yo. Ah, ok. Yo. Entiendo, entiendo. Eh, sí. Y ese debe ser una, un, un, una idea del abogado, el Sucha. Viste, porque se anda eh, encima de los cadáveres. Uh -huh. Lo contratan cuando ya está la cosa el cadáver eh, llega a comérselo los sesos del, del muerto. Ahí está. Entonces qué es lo que pasa? Él entiende que si lo despacha ahora al pochi, hasta que el pochi demande va a ir al tas más o menos. Él tendría de tiempo hasta febrero del próximo año. O sea, no le paga un mango ahora. ...es más, los 600 y pico más suelos... ...septiembre, octubre, noviembre, diciembre... ...son 80, la deuda se va a 700 y tantos mil dólares... Bueno. ...pero no le pagan... ...lo votan... ...y entonces el Pochi... ...en su condición de jugador extranjero... ...va al TAS... ...no va al TRD como van los bolivianos... ...ellos van por el otro lado... ...entonces va a salir la demanda... ...va a salir positivo que le deben esa plata... ...eso viene en primera instancia... ...el club puede presentar un argumento... ...va de no al TAS... Se demora otros 45 días y vos tenés tranquilamente de zona y de aire hasta abril del próximo año. Eso es lo que quieren hacer estos malhechores. Porque ellos dicen, y eso nunca lo debieron haber dicho, que si el Pochi juega, la norma FIFA, ¿qué dice? Que si el jugador selecciona jugando por tu equipo, automáticamente tú lo tienes que contratar por seis meses más. Uh, imagina. Imagínate. Pero el Poche dice que él está dispuesto a firmar. Que si se lesiona, se va. Se va. Sí, lo, lo, escuché, lo, escuché, ¿Eh? lo escuché. Entonces, Bien. yo creo que eh, es bueno que lo dejen, que juegue su último partido, ¿no? Bueno, estaremos atentos. A ver, a ver eh. qué pasa. Se sortió el fixture, ¿no? Viste, sí. eh, obviamente. Se, se aprieta la cosa, ¿no? Son más sí. de 90 partidos. La gente lo, lo vio. Sí. ¿Qué es eso? Ah, es el feature. No, no, no, el eso feature. te lo voy a mostrar ahorita. Ah, Esa es una cosita que quiero compartir contigo. El feature, contigo. mira. lo del feature que se sorteó ayer en la liga, ¿no? Sí, se, sí. No se sorteó, se, se programó, ¿verdad? Eh, ¿Qué sí. decías? Sí. Hay un tema en el feature. Sí. ¿Lo miramos o no? ¿Para qué? Lo tienen. Lo no, no, que pasa es que la no. gente no se ha dado cuenta. No lo tenemos. No lo tenemos. No lo tenemos. Pero nosotros lo mencionamos en, sí, en nuestro sí. resumen de ingreso. Ya. Eh, son Ahora mismo te voy a, te voy a dar algunos pormenores. ¿sí? Estamos ya. hablando de... Eh, ¿Cuántos partidos ahora, diarios? Ahora, exactamente. Es, a, eso, a eso apunto. Mira, son en total... No, son, ¿Cuántos partidos diarios, papá? Eh, es que hay que hacer el cálculo de la siguiente manera. Son. son 96 partidos. No, no, pero son cuatro partidos diarios que han... Ellos programados. Ajá. Y ahí hay un error. Ya. Y eso no se ha da dado cuenta la gente. A ver. Resulta que Mediapro, que hace el bar, sí. de acuerdo a contrato. ¿Solo puede tres? Ahí está. Ajá. ¿Y cómo es que van a ser cuatro? Buena pregunta. Buena pregunta. Eh, vamos a ir a una. Es más, sí. aquí hay un tema. El tema del bar aún no está del todo consolidado. Faltan las cámaras detrás de los arcos, no, de acá, y faltan otras cámaras más. Es decir, faltan cuatro cámaras. Mira, por ejemplo... Y pero dice que ya viene, que ya viene, que ya vienen ¿Cuál, en, qué, ¿En qué fecha viste cuatro partidos en un día? Yo estoy tratando de ver ahora, tengo acá, estoy revisando el Oye, sí. son fiche. Acá tengo un día, mira, sí. domingo 9 de octubre, ya. es la fecha 21, uh -huh. fecha 21. Quillacollo 1500 Universitario Tomayapo 1500 misma hora Santa Cruz Royal Party Universitario a las 17:15 del mismo domingo Guavira Oriente y ese mismo día 19:30 Birster Blooming. o sea son cuatro partidos este es en la fecha 21 y solo puede tres. Es que el contrato dice el bar 3%. tres por tres Esa es una aquí tengo otra mira la fecha 24 jornada 24 sí. miércoles 19 de octubre olway Royal Party a las 15 17-15 strong Real Santa Cruz, 19 Nacional Universitario, 20-30 Guavirá Bolívar. ¿Eh? Problema. ¿Cuánto? Cuatro. Cuatro. ¿Qué dice el contrato? Oh, uh, aquí hay otro. Son, no, son tres. varios. Jornada ¿Sí? 25, el domingo 23, cuatro partidos. Eh, tenemos acá, a ver, acá tenemos el 29. Un, dos, tres, cinco partidos, Juan. Cinco. Don Mira, día. sábado 29 de octubre. Sábado 29 de octubre, fecha 27, cinco partidos. Blooming Strong es en Santa Cruz. Ya. Yeah. Ah, no, miento, miento, miento, no, me confundí. Perdón, cuatro. Me, son... me comino. sí, son cuatro. Son cuatro. Son cuatro. Sí. 31 de octubre, eh, la fecha 27. Santa Cruz, Royal París Real, Cochabamba yeah. Universitario de eh, Vinto, Oriente, Sucre Independiente Nacional y La Paz Bolívar Aurora. Cuatro. Ahora, yo te pregunto lo siguiente, ¿cómo van a ser las últimas fechas? Son las dos últimas, la 29 y la 30, que se jugaría de manera simultánea. Sí. Eh, ...todos unificarían los horarios. Sí, van todos. todos los partidos a las 3 de la tarde. ¿Y cómo haces ahí con el bar? Esa es la pregunta. Pondrías a los que están jugando algo... ...porque juegan arriba y juegan abajo. Juega, juegan jugos, arriba ¿no? juegan abajo. Claro, ahí Entonces, van a pelear ahí, el campeonato allí, y el descenso. Allí yo creo que, que... ...que bueno... ...eso lo van a tener que... Complicado. ...buscar el aspecto legal, ¿no? Complicado. Porque aquí ya están... ¿Qué tal que en ese partido... Eh, se arme la que se arma. Sí. En el cuarto partido, digamos. Sí. Ellos tienen una obligación de tres. Claro. El bar. Claro. En el cuarto, ¿cómo lo van a hacer? Va a ser un tema. Va a ser un tema. Bien, eh, quiero compartir contigo una, una noticia triste. De, ya, ya dimos parte justamente de aquello. ¿Ya? Este es de la, del campeonato sudamericano del 63. Ni tú ni yo habíamos nacido aún. ¿Qué año? 63. No se ha me <risa> metido. No había kinder, sí Pero usted ya había nacido Bueno, mira Fíjate vos, eh, por favor, entra al detalle Si puedes entrar a las fotografías Es el campeonato sudamericano 63 Y quiénes hicieron la, la transmisión El relato eh, El trabajo periodístico en, ese, en esa cita sudamericana Luis Lazarte Lazo Sí, falleció Eso quería decir Sí, falleció ayer Fue uno de los fundadores del círculo de periodistas deportivos Hermano de... Eh... ¿De Julio? Claro, hermano de Julio, el papá de Julito. Qué tremendo, ¿no? Entonces, verdad, Ahí está el aviso, justamente. Luis Leóncio Lazarte Las peruano. Un fenómeno. ¿Sí? Este fue el que inició las transmisiones. La verdad, desde la cancha se sí, llamaba. Sí, ¿no? Y después claro. hicieron la cabalgata, ¿te acuerdas? Claro, cómo no, cómo no. Yo me acuerdo ellos. ¿Te acuerdas que tenían un programa también de automovilismo? claro Yo alguna vez te conté... Yo debuté allí en una sí. vuelta de los chungas. Contaste. Sin saber manejar. Hasta el día de hoy no aprendí a manejar. Contaste. Ahí está como escribe... Como el sol te fuiste brillando. Ese es Javi, eh, Javier el es que escribe. Pionero, radio, desde el año 49, fundador del programa deportivo La Verdad de la Cancha y la revista Panorama. Transmitiste y fuiste el productor general de tu programa del sudamericano del 63. Qué tremendo, gran recuerdo. Tremendo. ¿no? Puedes volver. Mira quiénes más estaban en ese elenco. Eh, además de Luis Lazarte... Fíjate, un poquito más abajo, Remberto Echeverría. Eh, el doctor. El doctor. Sí. ¿sí? Yo lo conocí abajo. cuando Ahí está. él era funcionario del Estado, ¿te acordás? En la Secretaría del Deporte en sí. ese tiempo. Sí, sí. sí. ¿Ya? sí. Ahí está, don Remberto, hermano de Grover, sí, ¿no? Cómo Parte de, ¿no? Un fenómeno de, también. De Radio Deportes. Héctor Ormachea. ¿Alguien no lo tenía. ¿Y fue ministro, ¿no? Claro. Sí. Creo que fue senador o algo así. Senador. Mira, Jorge Hoffman. Es que ¿Lo, vos que lo conociste a Jorge Hoffman? Ah, ¿no? Qué voz que tenía. Pero ahí está Delgadito, ¿no? Sí, sí, sí, verdad. Ted Córdoba. A él no, porque cuando yo aparecí, eh, ya él se había ido, era corresponsal no sé dónde. Mira. El periodista. Mendel ah, Uruguay. Un fenómeno. El gordo. Un fenómeno. Así le decían, ¿no? Sí, el, el gordo, gordo. Mendel, ¿sí? Ahí a la derecha. Es eh, eh, eh, una casa de cambio, era puesto sí, de cancha, era sí, un fenómeno. Sí, una fiera. Un hombre que hizo mucho dinero. Mira, Julio Lazarte. Ese es el papá de Julito. El hermano de... Ese fue de el Lucho. que me dio laburo a mí para hacer en la cabalgata deportiva. Una vez que yo trabajaba con los otros, eso que nos pagan, eso que cree que los meses duran 90 días, más o menos así. ¿ya? Y ahí está Grover. Grover de Chavarría. Un poquito más arriba, Lorenzo Carri. Ese manejaba muy bien los números, en ah, las carreras. Pobrecito, estadístico, un, crack. un capo. Y bueno, Cucho, ¿no? Ese arriba. sí es un fenómeno. Cucho Vargas. ¿Qué? Yo hice con él la última Copa América, en la radio Nueva América. Porque él quería relatar... ¿Cuál? La del 95. La que salimos vicecampeones. La 95. Sí. O sea, ¿cuál es la idea? La idea era que transmitiéramos y el partido final, cuando haga el gol Bolivia y seamos campeones, lo quería él. Entonces, ¿cómo no? Va a ser claro. un privilegio. Claro. La pena es que el, el bellaco de truco, por andar perdiendo el tiempo, nos agarró el fenómeno, ¿te acordás? Y nos Ronaldo, jugó. tú sabes que Ronaldo está de cumpleaños. No me sí, hoy es cumpleaños del fenómeno. Y sabes qué, el regalo fue anoche. ¿Sabes por qué, no? ¿Qué pasó? Ascendió Cruzeiro. Ascendió Cruzeiro. pero él es dueño o... del Valladolid. No, pero es dueño de Cruzeiro. Pues donde jugaba Flechero. Uh, esa no la sabía. La ganó, doy, le oye. ganó anoche a Vasco da Gama. Ya. ¿No? La vas a tener esa, tienes que buscarla. Le ganó sí. anoche a Vasco da Gama y cuatro fechas antes del final del sí. torneo de la segunda división en Brasil, aseguró su participación el próximo año en el campeonato de primera. Volvió a la primera a Cruzeiro, es una gran noticia. Sí, una que, bueno, pena que no esté Martins, era que se quede, que aguante un cachito. Y hubiera pero es que no volver. lo aguantaron, que es distinto. Sí, obviamente. ¿No? Es que sí. no era el mismo de antes, ¿no? Lo recibieron como un Salvador, como un Mesías, y bueno, al final no, no, no, no se pudo, ¿no? Terminó. Sí en Cerro Porteño. Pero estos Así son que, los fenómenos, bueno, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Hoshman, Teddy, sí. Teddy Gorda es un periodista que, que triunfó afuera. ¿no? Sí, exactamente. Ya, ya, no sé si está vivo o no, pero este debe por los 80. Seguramente. ¿Eh? Ahí está. Bien. Julio Lazarte, Mendel Urba ya, ya falleció. Sí, sí. Eh, Grover sigue. Julio ya también falleció. Sí, Julio falleció también. Una y ahora pena. se muere el otro hermano. Tremendo. El tema es cuando nos toca. Estamos ahí en la fila. Cada sí. vez más adelante. ¿Vos has pensado que alguna vez te puedes morir? Cuando te pienso pregunto. ese tipo de cosas, la verdad es que cambio de tema. ¿Por qué? Es como que un día me preguntaste... ¿Te acordás del tema del abuelo? Y te dije, yo no estoy preparado. El tema es prepararse para morir. O sea, saber que no tenemos que ir de aquí. Claro. El punto es así, Juan. Yo te digo, tengo mi fe, tengo mi creencia. ¿Tú crees que vas a volver? Yo creo... No, no necesariamente. No sé... Yo siento que esto es una pequeña parte. Esto no, aquí no se acaba. Yo creo que esto continúa. Entonces en ese sentido me, me relajo un poco y digo va a continuar y tengo la fe que va a ser para mejor. Tengo esa, esa certeza. Yo creo que no. El tema es que te de una enfermedad de esa esas complicada. Pero pasas pues por eso te digo cuando descansas... y, y terminas vos, dejando a la familia en bancarrota. Bueno, ese es el problema, gringo. Sí, sí, sí, por ese lado sí, pues obviamente, pero... O sea, pero... ¿cómo quisieras vos pss, que te llegue el día y nos vamos tranquilo? Ah, bueno, sí, está bien. Pero tú crees que después de esto, ¿a dónde vamos? Yo no creo que vamos a ninguna parte. ¿Se apaga la luz? Sí, yo creo que se apaga la luz. Además dicen que el portero del cielo es un bolivarista y no me va a dejar entrar. <risa> Ahora entiendo tu preocupación. Ese es el problema, <risa> hermano. Este es un... Es un compacto de gente que está dispuesta a no dejarme entrar al cielo. Mira, están, están en consorcio. Ajá. Y yo creo que he hecho méritos para estar. ¿Has hecho méritos para estar? En el cielo. Bien. <risa> Esa ni Juan se la creyó. <risa> Pórtate bien, Juan. Pero es que... Tú para no entrar al cielo tienes que ser pecador, ¿no ves? sí. Nada, tú eres una... ¿Ah? Hace 38 años que me bauticé y de ahí quedé cero para adelante, ¿no? ¿Eh? Cierto. Sí, bueno. Pero ¿qué habrás hecho? los pues, ¿Posteriores al bautismo? Bueno, no, que me puedo bautizar de nuevo. Pues. <risa> <risa> Nos vemos, chao, que lo pasen bien. Eh, lindo Dale, programa. ¿no? Te, vemos, te vemos a la una y media, Juan Pastén. Relatas, ¿no? ¿Mañana vienes o no? En eh, eso pregunta. estoy. Eso Te debo el lunes, de, yo tengo que. Depende eh, si no, quieres irte al qué cielo o no no, no. no, no, sí. no. Es que por transmitir un partido no me voy a ir al cielo. <risa> no. Es que ¿sabes qué pasa? Sí. Bien que me has preguntado, ya. Eh, tú sabes que la Federación Boliviana de Fútbol vendió los derechos a una cadena de televisión. Sí, para el partido con Senegal Para el partido. Ya. Resulta que le vendió los derechos audiovisuales. Y ahora estos canalles nos quieren cobrar a nosotros los derechos de radio. Y quieren que les paguemos 600 dólares por la transmisión de los partidos. Entonces, es algo que usted conoce que no pueden hacer. Porque además nunca se hizo. Y además, si aceptamos esto, mañana o el próximo año, la compañía Tigo va a decir que vamos a tener que pagar derechos de radio para transmitir la, la, la liga. liga. Claro. Entonces, cada vez. El Mundial te creo. El que quiere también tiene un día que pague. Ah, sí, sí. Eh, Copa América también, pero un partido amistoso con los pinches de Senegal, hermano. ¿Eh? Yo. yo creo que no. Entonces, yo hice la. La, la, la representación. A, anoche hablé con el señor presidente de la federación. Desconocí el tema. Porque en la federación hay grupos. Por ejemplo, el de marketing le vendió 15 mil dólares en el partido. 15 mil dólares. Y 20 mil más en canje. Ese fue el negocio que hicieron. Ya. ¿Ya? Y, y nos quiere vender en 600 dólares nosotros por radio, el partido. Pues está loco, hermano. ¿Quién va a pagar? A ver, yo le voy a ofrecer a mi, a mi cliente 600 dólares por transmitir. Bolivia, Senegal. Sí, ¿Eh? es, no es, es un despropósito. Después de ver esto, ponémelo por favor, porque yo me vaya. Ponelo, a ver. ¿eh? Sí, sí, a ver, a ¿Listo? ver, ponga, ponga. ¿Qué era lo que había que poner? No, pues como entrenan los guachos de esto. Ah, sí. ¿Pagarás vos por 600 dólares? ¿Eh? ¿Por el yuca pelada ese? Sí. No, no hablo más porque sí, ese, sí. cuando Ahí, hicieron aquí el avance de este programa, menos sí. mal que ustedes lo sacaron con buzo, ¿no? Sí. Ahí está. Es que saturaba la cámara. Pues, sí, si hermano. No se acaba el buzo. Nos vemos. Chao, <risa> que Chao lo pasen, Juan. Muchas tía. gracias. ¡Eh! Hey, ¡Dale! ¡Qué armonía! ¡Qué los movimientos! ¡Mira este otro! <risa> ¿Sabes cuánto hicimos con este video nosotros? Dos millones y cien mil reproducciones. Mira, increíble. Y encima lo cuestionas al tipo, ¿te das cuenta? Yuca pelada, tienes que prenderle una vela Yuca pelada. Right. Ciao. dale Chao. Chao, Juan, gracias. Ciao. ¿Mañana venimos o no? Sí, si yo quiere abrirlo. Dale, pueda. vamos a estar entonces. 11 con 4 minutos.